cerca hay, calma, calma, algo en el pasillo hay, calma, calma, créeme si quieres vivir, más carga quisiera ya, un desconocido hay, calma, calma, siempre al borde del final, está bien, está bien, adrenalina siento ya, está bien, está bien, alejados estarán, no hay peligro para mí. ¡Suscríbete bien Tardan en llegar, calma, calma, fuerza interna de encontrar, calma, calma. Si hay algo que aprendí, es por lo alto apostar, sutil veo cada segundo, calma. Mi cuerpo está tumbado en esta pesadilla. Todo mi camino no estés muy rápido, creo. Y lo que ya pasó es algo que yo siempre recordaré. La locura aquí perdiste sangre hasta que me desmaye Esos cables sonarán que me vuelva loco ya Mi alma está aquí El hombre morado soy Esta noche verá yo Cada poco es para mí Mi cuerpo está listo Para más Me estoy desangrando por dentro ¿Qué debía hacer si ellos me ven, Solo un traje vi ¿Qué más debía hacer? Atrapado estoy por la eternidad Estoy sufriendo aquí perdí esta hasta que me desmaye. esos cables hablarán que me vuelva loco ya mi alma está aquí el hombre el morado sol, esta noche verán yo cada poco es para mí mi cuerpo está Atrapado estoy Spieltrap ya Regreso y solo no está Déjame en paz Atrapado estoy speedrap ya Regreso y solo no está